Buenas, buenas. Yo soy Lucía. Sí, ya se van a cansar de dar mi cara en la plataforma. Y justamente de eso les quiero hablar, para invitarlos a que conozcan Educarme. Es una plataforma muy interactiva y con muchas cosas interesantes para que vean. Estén atentos porque en las próximas horas es lanzamiento de en las redes sociales. Nos vemos en la web.